Un joven fue ultimado a balazos y otro resultó herido la noche del jueves en el Indio de Villarriba, en lo que se presume ser un asalto. El fallecido fue identificado como Albert Basilio Brito Peña, de 29 años de edad, quien recibió varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo. El herido fue identificado como José Miguel Beato Mercedes, de 29 años de edad, quien tiene dos impactos de bala y fue referido a un centro de salud privado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado, narra lo sucedido. ¿Tú sabes qué fue lo que te pasó? Un tiro. ¿Cómo fue lo que pasó? Un muchacho, un motor. Me pararon. ¿Dónde ocurrió eso? En el lío. ¿Cómo es tu nombre? Te dio un tiro, entonces un motor esto? Sí Hasta el momento se desconoce el móvil real del, del crimen Pero se presume que pudo haber sido un intento de asalto Para NTN Su noticiero regional Joanny Paulino ni